Hola, bienvenidos a otro video en mi canal Me encuentro otra vez con Natalia De Colombia eh, uh -huh. Espero que hayan visto el video anterior Donde ella aparece y nos cuenta toda su historia Y todos sus tips y experiencias aquí en Austria Y si no lo han visto, vayan a verlo Y bueno, en esta oportunidad se nos ocurrió hacer un video Hablando un poquito de... De las cosas normalmente que pasan en Austria Ajá. Son como preguntas que nos hacemos diariamente antes de venir yo también me las hacía, ¿tú te las hacías? Sí, sí, de todo tipo de preguntas Y yo sé que ustedes también se hacen miles de preguntas Dijimos, ay Dios mío, ok Dijimos, vamos a hacer unas preguntas que estuvimos anotando Y vamos a responder un poco de la diferencia Ella tiene 17 años, yo tengo 29 Ya es chule, o sea, estoy en el colegio Yo en la universidad sí. se es, Vive en un distrito diferente al mío, etcétera Y vamos a estar haciendo preguntas referentes a eso Así que bueno, sin más preámbulo ¿Cómo hacemos? A comenzar <risa> <risa> Ok, bueno la primera pregunta. Estamos con la misma ropa porque es el mismo día como podrán ver. Sí. <risa> ok, la primera pregunta. Diferencia entre la comida austríaca y latina. ¿Cuál prefieres? Yo prefiero latina mil veces. O sea, la comida acá, les voy a ser sincera. Austria, la pizza principal, principal. <risa> es el schnitzel y eh, es... es cerdo. Apanado con empanizado, papas con Empanizado papas. Sí, En Colombia apanado En, en Venezuela Empanizado, empanizado sí. Yo me quedo con mi pabellón O mis arepas ¿Y tú? <risa> Yo me quedo con mi bandeja paisa esto sí. no lo he probado Uy, ¿en serio? No Ven a Colombia y te la muestro Es que rico Vuelas, ah. Giaco. La paisa Voy a intentar buscar la receta La bandeja paisa Otra pregunta eh, ¿Diferencias entre las fiestas latinas y las de Viena? ¡Wow! ¡Austria! <ríe> <ríe> ¡Primero! Sí, todo Uno llega y acá empiezan las fiestas a las 8 de la noche O sea, en Colombia... ¿Cuándo? 11, 12 de la noche mm. O sea, empiezan más tarde Acá uno... Primero, todos en clubs No hay, no hay casas solas O sea, si van a casas solas es para tomar, o sea, serían tomatas Ajá, O sea, se reúnen aquí para tomar cervezas y así, es hablar Sí, acá, digamos, en Colombia tomamos guaro Ajá. O okay. sea, aguardiente. Uh -huh. ¿Ustedes cómo le dicen eh, eso? Aguardiente, aguardiente. Bueno, sí. nosotros tomamos aguardiente y acá toman vino. Yo digo el vino. <risa> ¿A mí el vino? Sí, sí, pero el vino blanco. No, acá toman vino para emborracharse y el vino es más ah, que para sí, emborracharse. No es lo mismo. Yo claro. no tomo. Ah. <risa> sí, sí, sí, es verdad que... Aquí toman vino y cervezas también. Sí. Pero sí, las latinas definitivamente, incluso los austriacos he visto, o los europeos, ah, van mucho no. a las latinas, sí. a las fiestas latinas porque son más mucho más activa y las europeas son más tranquilas y Sí, la música es como trap en alemán, Ajá. o sea, imagínense el trap de Bad Bunny pero en alemán o sea, sí. es algo así, <risas> y todo el mundo no baila así, o sea, no, baila saltando siempre Ajá, es, ¿sí super es otro ritmo. Es, como... es otro ritmo Y nadie sabe bailar nada, o sea, uno dice, no, vamos a bailar salsa y todo el mundo Sí, ¿Qué es eso? no tienen ese ritmo latino, sí, no. sí cierto, cierto Otra pregunta ¿Prefieres latinos o europeos? <risa> Oye, bueno, esa pregunta es muy boba <risa> <risa> No lo <¿Por> sabes <risa> todavía No, así. sí, yo prefiero, sinceramente, prefiero latinos de corazón Porque los europeos son más secos, más callados, más... ¿Cómo se dice? Más más fríos de corazón Sí, sí, sí yo Entonces, también, yo también sí. Claro, uno nunca puede generalizar porque si sí hay latinos, europeos ligados, qué sé yo sí. O qué sé pero sí yo también prefiero latinos mi novio es latino de hecho entonces sí prefiero latinos sí. o sí. sea en mi colegio la mayoría son austriacos los que son mis amigos amigos son latinos okay. yo no sé si fue por el idioma o por todo pero los latinos siempre salimos digamos vamos a cine vamos a comer vamos a hacer todo el lado los austriacos son como ah ya estoy para matemáticas me ayudan sí, son siempre sí. van, siempre en lo que son si son estudiantes estudian si son empresarios en, o sea aprenden no sé sí, trabajan sí, sí. Cierto, como que uno no se familiariza tanto con la gente de aquí, ¿verdad? Sí, solo se enfocan. No puedes hacer esa amistad Ajá, así profunda. Se enfocan en lo que hacen. Sí, cierto, es verdad. Es verdad, es verdad. Otra, eh, ¿cuántas veces te toca ir a clases en la semana? Ay, es como uno entra a las 8 de la mañana. Y sale normalmente a la una o dos, pero no hay descansos en Latinoamérica, uh -huh. bueno en Colombia, en Venezuela, no sé cómo sea En Colombia entramos a las 8 dos o tres horas, descanso okay. de 30 minutos, dos horas, descanso de 30 minutos, dos horas y para la casa Aquí es ¿Aquí todo no? seguido, ¿no? Es todo uh -huh. seguido Y tenemos cinco minutos, o sea, entre cada clase cinco minutos y tú puedes comer e ir al baño en cinco minutos Demasiado, demasiado... Estricto, estricto. Sí, estricto no En la palabras. universidad tú puedes escoger las materias que quieras eh, Tienes clase hoy si no quieres en dos semanas tampoco Y así, pero en el colegio sí es más estricto Sí, ah. o sea, y, ah bueno, tenemos clases por las tardes Y tú ah, eliges extra. ajá, extracurriculares ajá. No sé. oh. Entonces tú tienes como, pues manejar tu inglés mejor, tu alemán O sea, yo voy a clases de alemán también puedes hacer clases de italiano, de ruso, okay. deportes, bueno, hay muchas más ¿Y si quieres vas y si no, no? ¿O sí? Sí, uno tiene que ir, o sea, si ah, tú la okay. elegiste tienes que ir Ah, ok, ok, ok, okay Si claro. quieres pasar la materia, o sea, es sí. otra materia más Ok, ok, ok, bueno, ya saben Otra más, a ver, ¿cuánto gastas al mes aproximadamente como estudiante de 17 años? Bueno, la organización en la que estoy me da 100 euros mensuales Okay. ¿Yo cuánto me gasto? Como $200 <risa> okay, ok, entre gastos personales y eso, pues ¿verdad? Sí, yo cosa? no sé qué yo lo gasto No o es sea... que el dinero se va en nada, o sí. sea, en helado, y no sé qué, ahí se te fue Sí, yo sí, no sé, ahí me pasa lo mismo Sí, sí, sí Yo tengo que gastar por lo menos $400 al mes porque hay que pagar comida, seguro médico, universidad, alquiler, bla, bla sí, no Y por lo menos eso, y extra, obviamente ya otras cosas, sí, mercado 40. ¿Cuánto ¿eh? es en total? Yo creo como 600 en sí, total eso está bien para vivir solo Sí O sea, solo Sí, no, exactamente sí. Yo me gasto que en, en ropa, en comida, <risa> en cargadores para celular, en audífonos Y ya Y ya, pero no Aprovechen la edad, ya ¿no? Sí. Aprovechen esa edad, entonces <risa> Otra ¿Alguna vez te has dormido en clases? <risa> ah, acá me la pasó durmiendo Yo no sé por qué pasa eso, a mí también me pasa en clases que te sí. da sueño el, el idioma el, sí, idioma. El, el, el, el idioma, el idioma, el alemán, uno está así Sí, yo, uno cae dormido Y, y yo vos siempre eso, ay no, qué pena y uno así, no. es que el idioma, sí, yo no puedo ver ni películas en alemán Sí, y... yo, yo fui al cine y no entendí nada Ok, <risa> okay otra pregunta eh, Diferencia entre 10 euros ¿Qué puedes hacer con 10 euros, 10, euro, 10 mil pesos, mil pesos o, en o sea, Colombia sí. y 10 ¿Bolívares en Venezuela? Sí, es como del mismo número, no es que sea la misma cantidad en pesos colombianos y en pesos bolivarianos pero es la misma, digamos, 10 euros, 10 mil pesos y 10 mil pesos bolivarianos mil, Sí, sí, 10, 000 10 000 bolívares. mil bolívares. bolívares Es bolívares soberanos bolívares, bueno, oh bolívares. Sí. Eh, Yo por lo menos con 10 bolívares no puedo hacer nada o sea, creo 10 mil Con 10 mil tampoco puedo hacer nada Sí, 10 euros son 67 mil 10 mil a lo mejor alcanza para un caramelo tal vez. Nada, sí, o sea. Nada, oh, o sea y... Con 10 mil pesos colombianos, ¿qué puedes hacer? Tú te puedes comprar una bandeja paisa con jugo gaseosa y sopa. Oh. Pero 10, 10 euros son 30 mil pesos, bueno, tre, 35 mil pesos colombianos. 10, algo así. ¿Y con 10 euros qué podemos comprar aquí? ¿McDonald's? <risa> bueno, sí, o sea, si quieres comer algo bien, tú... Con 10 euros puedes ir a McDonald's y comprarte un combo Pero los combos valen 12 euros 12 euros, 12 euros Normalmente cierto ¿sí? Burger King tiene unas promociones que valen sí, como 7 7 euros. euros Y pues las cajitas felices valen que 5 euros Sí, pero nadie come cajitas felices A nuestra edad ya no, ya yo no sí. quiere ir. ¿No sé? Sí, porque son muy baratas O sea, ah, bueno, trae sí. gaseosa, jugo, postre, juguete y todo ¿Y te todo, llevas todo de una vez? 5 euros ¿Y el recuerdito de Viena no de sí, una vez? yo siempre hago eso Buena idea buen Pero en día. Colombia valen 10 mil pesos 8 mil pesos Sí, una cosa así Como 8 mil pesos Pero es porque es McDonald's McDonald's en Colombia es Wow, McDonald's O sea, okay. normal Aquí Acá no, es como ¿verdad? Marica, estás comiendo McDonald's sí, Qué sí. pena Mira, esto lo voy a contar yo Una vez salía con un chico recién llegado Y él me dijo Vamos a desayunar por ahí y yo, ah, bueno, ok McDonald's Y yo, vamos a McDonald's Y él Y yo, ¿por qué? Y él, no, yo no como McDonald's Y yo Sí, acá McDonald's es como Para pena. pobres O sea, sí. ¿no? los que comen McDonald's los que comemos en McDonald's somos pobres <risa> Los que comemos en McDonald's Yo siempre como en McDonald's Yo también sí. De hecho ahorita estaba comiendo un helado en McDonald's Que es buenísimo Porque todo. tengo la app Y acá Ajá. dan cosas gratis Cada día dan cosas gratis Me sí. comí un café gratis Me comí un helado gratis Si tienes la app vas acumulando puntas y Sí después. Ajá. Literalmente <risa> sí, No sí. hay eso No hay No ¿Ves? A ver, eh, lo último ¿Has ido al cine en Austria? Sí, yo he ido solo una vez <risa> Pero el cine, la película que me fui a ver fue After. O sea, acaba de salir, es nueva. Uh -huh. Y la película... No la conozco. Es basada en un libro. Ok. Pero pues sí, tampoco está famoso. Pero pues sinceramente no entendí nada. Yo fui con un amigo de Argentina y fuimos como, bueno, vamos a ver la película. A gastar dinero. <risa> Porque sí, es caro. Literal. ¿No? Cada entrada vale 10 euros. Y la comida, un combo vale 15 euros. Sí, carísimo. ¿En Colombia cuánto vale la entrada? Un miércoles vale... Máximo 8 mil pesos <ríe> Máximo, o sea... Demasiado, demasiado sí. caro Y, y no va mucha gente, yo la vez sí. que fui éramos como 10, no sé En la Austria sí no hay nadie nunca no hay nadie. En es Colombia que... eso está así siempre Sí, verdad, sí, es como es... un día especial para sí, aquí es son... muy bueno Aquí no. O sea, acá, sin... Ay, no A ver, una última pregunta, una última pregunta ¿Vives en una buena ubicación en Viena? Eh, yo creo que sí, yo vivo en el tercer distrito lo malo de mi distrito, de donde yo vivo, es que no me queda cerca el metro ni nada Sino que tengo que caminar 10 minutos o al metro o al que va por la calle, el Strassenbahn sí. Entonces es, lo mejor es vivir cerca del metro Para el sí. invierno no pasar frío y caminar mucho Pero Pues acá podemos hacer un paréntesis un poco Porque vamos a explicar un poco el transporte en, en, en, en Colombia <risa> en, en Viena, Viena. <risa> En Viena estamos, tenemos tres, ¿cierto? No, cuatro Tenemos cuatro bus tenemos el bus, uh -huh. el Strassebahn, que es el metro de calle Ajá, ¿sí? el, el metro de calle, calle El Schnellbahn, que son los metros normales No, los trenes, trenes rápidos, rápidos Son el Schnellbahn y el metro normal, uh -huh. que es el U-Bahn U-Bahn, en alemán U-Bahn, ajá entonces, mm, sí, eso es Sí. Y, y las estaciones de todo eso quedan están bien ubicadas sí y sí. lo mejor es vivir cerca de cualquiera de esas estaciones sí Porque digamos si no... en este momento estamos como a 10 minutos o menos caminando a la estación del U-Bahn, Hauptbahnhof. Wien Hauptbahnhof es como estación principal de Viena a 10 minutos y ahorita ya estamos en verano y está bien pero cuando es frío por lo menos yo yo muero caminando a sí, yo no volvería a repetir un invierno. Sí. Ah, y bueno, cualquier. y Viena Ajá. se reparte en anillos o algo ¿Sí? así. Es, se llama ring que es los primeros distritos, 1, 2, 3, son yeah. los mejores distritos. Eh, pero tú vives al lado en el 4. 4 si viene cuatro, en el 4, 3 este es, es bueno. bueno. Este es el 4, 9 sí, es bien. bueno. ¿Sí? Y se distribuyen, el 1 el es el mejor, el 2 es así, el 3 es así, el 4 uh -huh. es así. Y después, como cuando viene el 14, el 15 y el 23, vuelven a ser ricos en sí. Bien. Los sí, 14, porque... 15 y 23 son las personas que tienen casas gigantes con piscina Ajá. El sí. 1, 2, 3 y 4... Son más turísticos, ¿verdad? El 1, 2, 3 y 4. Son turísticos, bien Más hoteles, más... O... Ajá, sí, es como sí. el centro. El centro de viena. Y el 10 y el 9, creo, son ya de extranjero. No voy a decir que de extranjero, pero, no sé, son los menos adinerados, tal vez. No, sí, pero no tiene o sea... nada que ver con los extranjeros. De verdad que no. Eso fue una mala palabra que usé. Me confundí, pero es como de... No sé, es que ponen como a la en gente que está asilada y, y no sé qué, exacto, porque yo soy extranjera y no vivo ahí, pero puede ser que, en fin, sí, es, un, es el distrito como menos adinerado, tal vez, porque ubican a las personas que están financiadas que no por tienen, el Estado. Ajá. Esa es la palabra, sí. financiadas por el Estado, porque hay extranjeros que no son financiados, ¿verdad? Y no sí. viven ahí, ¿Cómo y cómo es un distrito, ves? ajá, y, hay un distri y ese distrito es súper barato, entonces, por eso ahí viven, porque lo maneja el Estado, creo, más que todo, entonces, bueno, sí. sí. Es así, pero bueno, sí, espero que estas preguntas les ayuden en algo, otra, a resolver, a ver, a ver, tiene otra Yo tengo otra que Ajá. dice, ¿cómo, ah, ¿cómo fue tu primer día de colegio o universidad? O sea, comparación, aquí oh, en Austria Ese día, el de alemán, por ejemplo, mi primer día alemán, que era con la universidad eh, me recuerdo que estaba nerviosa. Yo siempre decía, ¿cómo voy a hacer si no habla alemán? El ver el primer día de clase, ¿cómo voy a entender? Pero sí entendí. Sí. Y la gente siempre fue chévere. En los cursos, como todo el mundo es internacional y nadie habla alemán, todo el mundo está santico ahí queriendo sí. hacer amigos. Y en la uni también habían unas italianas, que los italianos entienden español bastante. Entonces... Ah, sí, es igual. <risa> y a mí, sí, a mí me gusta mucho el italiano. Ay, sí, es bien bonito. Y el porque tuyo? Sí. Wow. Yo el primer día yo estaba muy, o sea, yo me puse el uniforme elegante porque hay dos uniformes, ah. o sea, el básico y el elegante y yo ¿Qué no, con? muy elegante que no sé Ajá. qué, así la diva. Y llegué y me senté y todo el mundo tenía blue jean. <risa> o sea, todo el mundo estaba re informal y yo estaba como, <risa> oh, ¿Qué hago? ¿Pero con el uniforme? Con el uniforme y con el, tenía corbata y todo ese día yo estaba re formal y todo el mundo estaba en blue jean, en camiseta normal y yo me senté nadie quería en ese momento mi inglés era un asco no, okay. no sabía nada entonces no podía comunicar a, si alguien me hablaba en español yo respondía ya yeah. y me sentí muy muy mal ajá, muy sí. mal por mi vestimenta porque todo el mundo nadie hablaba mi idioma natal no se me sentí muy incómoda Ese es algo que pasa, ese ruido es afuera, no sé, están cortando algo Sí, ignórenlo sí. Eh, aquí eso eh, también pasa que a mí me ha pasado que voy a, un, a la universidad o a una fiesta o a un evento y voy súper engalanada, bien vestida porque en nuestros países no se arregla Sí Y aquí la gente, o sea, ah, literalmente sí. en deportivo, short, no se maquillan las chicas Es verdad, Son más, es Son pasado. más naturales bueno, a mí me pasó que este fin de semana yo fui a una primera comunión, o sea, ustedes saben, primera comunión en Colombia, o sea, no sé si en Venezuela, es elegante, todo el mundo con traje, Ajá. así, y yo me voy a quedar en otra familia, no en la que estoy en este momento. Y me fui con un vestido en mi maleta, me lo puse, me puse tacones altos, súper maquillada, súper oh. tres trencitas acá, así, súper, como para una primera comunión. Y mi familia se pusieron shorts y yo estaba como... Y tú, ok, me cambio. Sí, o sea, yo, yo me quedé así pues porque no tenía más ropa, okay. pero sí fue muy incómodo. Sí, sí, aquí son súper, súper más informales en la ropa. Sí, la única que yo estaba bien vestida era yo y la que había como llegado por primera vez. No, ahora. Sí. No, y a mí me pasó algo parecido en, en una conferencia. Eh, yo también fui bien vestidita, normal, pero ya sabía más o menos cómo era la cosa. Pero la gente que dio la conferencia eran unos jóvenes, empresarios jóvenes. Y no. vestidos con pescadores y todo sí. Yo no lo podía creer y, y gente que tiene empresa con 25 años Pero vestido súper relajado O sea, en mi país, un joven de 25 años con empresa Va en traje, culbata Permiso, todo. no me hablen, soy sí. yo Sí, eso no. pasa aquí mucho Y pero eso sí. es bonito también porque No sé, siento que te, has, te enseña A que lo más importante no es lo que uno muestre Sino que vayas preparado sí. que... Eso es lo bueno que se puede tomar de todo eso Sí. a ciegas. No ah, sé. sí, sí. Pero cierto, sí, cierto. Pero bueno, pues, oh, chicos. Hostia. Esos son algunas de las preguntas que le hicimos hacer. Si tienen más, déjenlo en los comentarios, compártelo con amigos para que pues ellos sepan y eso. Sí. Y podamos responder también sí. y otra gente responde y así todos. Bueno, ya que está la red social de ella, si le quieren preguntar al privado y pues De ella también. Ella les va a dejar por aquí la de ella para que le escriban, la sigan y cual pues, cualquier cosa que quieran saber extra extra le preguntan a ella así. del video anterior también que vayan a verlo es muy muy interesante de verdad mucha información sí. de lujo okay. así que bueno gracias una vez más por Ay, este no video, nada. ella se va pronto a Colombia sí. espero hacer otros videos con ella sí así, obvio antes siempre que se vaya y despedirla sí, me cayó muy muy bien de verdad que sí así oh. que bueno nos vemos en un próximo video chicos chao, ¡Chao!